otra vez a trabajos con las aulas de música de Aliste y Trasos Montes. ¿Por qué? Porque nos hemos enterado de que aquí ha habido una boda y nos hemos apuntado. Vais a ver, vais a ver qué boda más bonita han preparado. volvemos a estar aquí con Lucía y con Rodrigo... ...que son muy jóvenes pero son aquí los jefes de este grupo... ...son los que enseñan a bailar... ...los que coordinan un poco la historia de, de este grupo... ...Lucía, esto está ya en la raya con Portugal... ¿No hacéis nada de Portugal, algún baile, alguna canción, algo? Sí, y um, concretamente el grupo se llama Aulas de Musicalista y Trasos Montes. Trasos Montes es la comarca que mm, linda la nuestra, o sea, solo nos separa la raya. Y compartimos folclore y cultura y siempre nos gustan las actuaciones meter algún baile de, de esa zona, de la zona de Portugal, y en este caso pues también. Habéis metido uno que, es, que se llama como? El Rapaseado de Rionor. ¿Y qué significa eso? <risa> Rionor es un pueblo que tiene una peculiaridad y es que la mitad del pueblo es portugués y la mitad español. Entonces pues... O sea que entras por una casa, por la puerta de adelante en España y sales en Portugal por la de atrás. Exactamente. <risa> y pues ahí en ese pueblo más que en ninguno pues todo está más fusionado y la cultura pues se comparte más. Oye, ¿y los niños cuando nacen ¿cómo se van a tenerlos a la raya justo para que sean los sitios? <risa> lo eligen ellos, a lo ver. eligen ellos. Viene, cuéntanos de este baile, ¿qué nos puedes contar de él? Bueno, pues es un baile muy movido, se baila, o sea, lo toca gaita y tambor, eh, mucho más rápido que los bailes de aliste y tiene la peculiaridad también de que se baila en grupos de cuatro, con los brazos muy arriba, mucho más que lo bailamos en aliste y... ¿Y eso? Oye, pero es mucho más que lo bailamos en la lista, ¿hay tanta diferencia entre lo que se hace en la parte portuguesa de lo que se hace en la parte española? No es que haya mucha diferencia, es que los bailes de Portugal eh, se caracterizan por ser algo más rápidos, más... Mal más moviditos, ¿no? Sí. ¿Y cómo son también? ¿Son más saltados o, Sí, o sí, más son caminados? más saltados que los de aquí. ¿Son más difíciles, tú dirías? No. No. Son más cansados. Son más cansados, ¿qué pasa? van a ser más trabajadores de la mitad para allá o qué? Pues eso parece. Bueno, pues vamos a ver ese baile portugués y a ver cómo, cómo lo hacen. A ver a ver los portugueses que dicen, se lo hacen bien o lo hacen mal. Y hemos venido porque queríamos venir a la boda, a la, a la celebración, y hemos visto en la boda que venían con un carro tirado por unos burros. Sí, sí, bueno, por unos burros. <risa> ah, no, era, era gente del grupo. Sí, sí. Ah, no, o sea, me me ha parecido. Pues Pero sí, fuertes, ¿eh? Sí, la verdad que sí, para levantar ese peso tienen que ser un poquito fuertes. Pues eso era una costumbre muy típica aquí en Aliste el día de la boda ir con el carro. Bueno, pero pues os explico porque, claro, la boda tenía muchas partes, ¿no? entonces empezamos por el principio, si os parece, y después ya llegamos a esa parte del carro. A ver, antiguamente las bodas solían durar entre tres días, dos, tres días, y el primer día, pues, lo, para lo que se utilizaba era que venía la familia más cercana, ¿no?, y, y se, se, se preparaba el corral, porque antiguamente las bodas se celebraban en los corrales, porque, claro, se hacían en invierno. Porque en verano había que hacer pues, muchas labores, la siega, la trilla... No había tiempo cosas. para casarse. Claro, no había tiempo. Entonces se hacían en el invierno. Y se preparaba pues, el corral, se le ponía pues, jaras por debajo para que quedara mullido, ¿no? para que se le quitaba el estiércol que hubiera... Y bueno, pues eh, era como se pasaba el primer día. Luego el segundo día ya era el día de Qué la boda. muy divertido el primer día, ¿no? Sí, bueno. A ver, se lo pasaba bien, no solo estaban trabajando como también. Supongo que estarían cantando también. Hombre, ¿sabes? entre cosa y cosa, pues alguna jotica. Entre parada y palabra de mierda, un poco de canciones. De... <risa> <risa> bueno, y después ya el segundo día, que era el día propio de la boda, lo que se hacía por la mañana es que se daba un pequeño almuerzo. Se solía matar pues, un, un cabrito o un cordero para el día de la boda y se daban pues, lo que es los callos con las alubias por la mañana, un almuerzo antes de ir a misa. Muy rico. <ríe> sí. eh, y después pues, iban a buscar primero al novio, a la casa del novio. Lo iban a buscar con la ronda, tocando con gaita, con tambor. Y después, una vez que cogían al novio, pues iban a la casa de la novia a buscarla. La cogían y ya iban pues, con la con alborada, la con la ronda, hasta aquí, hasta la iglesia. ¿Iban juntos los novios? Eh, no. Ah. Iban, hasta que no estuvieran aquí en la iglesia, juntos no. Iba la novia con el padrino y el novio con la madrina. Hasta aquí. ¿Y eso cómo lo hacían? ¿Lo hacían caminando? Sí, era? eso iba caminando, sí. Y luego, pues una vez que se habían casado, pues salían y en la plaza hacían, hacían baile. Oye, esta cosa de ir a buscar a los novios a, a las casas y a las novias y rodearlos, ¿qué pasa? ¿Qué? Para que no se escaparan, o se arrepintieran claro, claro. en el último momento. No siendo que a alguno le entraran ganas de marchar... <risa> Entonces van el novio y la novia escoltados por, por sus amigos para que nos escapen, sí, como sí. decimos, y después continúa la boda, que nos lo vas a contar un poco después. dejado ya al novia a la novia sin marcha atrás, ya seguro que se van a casar, ya no se pueden arrepentir. Entonces, ¿qué pasa ahora? Bueno, pues que se casaban y luego a la salida de misa pues se hacía baile hasta que fuera la hora de comer. Luego iban todos a comer, como he dicho anteriormente, al corral que tenían preparado y una vez que acababan de comer salían a echar la, la rosca que se llamaba por aquí o la ronda. ¿Qué eso pues qué era? Pues que la, la madrina hacía un ramo, que si lo habréis visto, era con rosquillas y lo adornaba con cintas. Y se iba por el pueblo echando la ronda. Cuando se llegaba a la plaza, pues la madrina invitaba a, al resto del pueblo a, a un bollo, a bollo marimón o a, a rosquillas, a, lo, a un dulce. Y luego el padrino lo que hacía es que llevaba eh, vino dulce, que le echaban azúcar, canela, bueno, parecido a la sangría. Y, y, co, y se bailaba la medida. La medida es ese cántaro que, que habréis visto que hemos bailado, que se bailaba así en semicírculo y que a ambos lados se colocaban pues, el novio y, y la madrina y la novia y el padrino. Y pues iba, consistía en ir pasando la pierna por encima de ese cántaro. Sin tirarlo, eh, supongo. Claro. Y a medida que iba avanzando el baile, pues eh, se iba complicando el asunto, porque se ponía un plato, un vaso, un plato, un vaso. Yo me imagino, yo lo estoy, cuando lo he visto, me imagino que... que eso igual los mozos lo ensayarían. ¿no? Para... Porque pasar el pie por ahí sin tirarlo no es fácil, Hombre, con no. cierta gracia, quiero decir. Bueno, tienes que tener en cuenta que ya a esas horas, pues alguno ya iba un poquillo contentillo, pero bueno... <risa> ya directamente a tirar el plato. Ya, sí, sí. Y bueno, pues una vez hecho esto, pues se hacía, se hacía baile para el pueblo. Y bueno, pues seguiría haciendo baile toda la tarde hasta que luego fuera la hora de cenar que se, que se cenaba otra vez. Y luego había otro día más, que sería la tornaboda, que ese día, al igual que la preboda, sería como más familiar... ...y sería en el que la familia pues ayudaba ahora... ...a recoger todo lo que había quedado del día anterior... A trabajar. ...y así era la boda ...y el carro en, en, ¿dónde entra? ...ah sí, es verdad, se me había quedado el carro... ...el carro pues... ...cuando hacían la ronda es cuando iban... Eh, ...los novios y los padrinos subidos encima del carro... ...y los llevaban haciendo la ronda por todo el pueblo... Oye, tirado por los amigos también... ...claro, tirado por los mozos, los más fuertes llevaban ahí el carro... ...los más fuertes y los más burros seguramente... ...también, sí, sí, sí... <risa> Bueno, pues nosotros vamos a, a, a apuntarnos a la boda, a ver si nos comemos las rosquillas, a ver, a ver qué tal se nos da. Y luego, cuando llegue la hora de, del tercer día de limpiar, nos vamos a ir. Aquí hemos estado muy a gusto con la gente de Trabazos, Aulas de Música de Aliste y Trasos Montes. Volveremos, volveremos un día a ver los programas. como sois tan jóvenes, vamos a tener tiempo para veros. Cuando queráis. Nosotros nos vamos a otro lugar.